Posición del torno a favor de defensa de la proposición de Jay por parte del sindi de grupo Podemos-Podemos Señor Antonio Montiel, un test máximo de 8 minutos Uy, eh, creo que, que es una intervención que encostará más que los altres que ya daban he de esta Cámara, porque hoy, en esta intervención he de recordar que el día eh, 2 de abril perdón, que el 20 de diciembre comparecer en aquesta mateixa a Cámara para defensar la iniciativa legislativa popular en defensa de la recuperación del Servicio Público de Radio Televisión Valenciana. Va a ser un honor, como es un honor hoy, defensar la proposición de Jay que va a abrir el camino a la recuperación de un Servicio Público que mai debería haber desaparecido. Nosotros pensemos el significado de que esta proposición de Jay, Compromís, Partido Socialista y Podem, que extracta de desfer una, una errada histórica, una, una operación política absolutamente contraria a los intereses de los valencianos y de los valencianas. ¿Cree que el Partido Popular sabe de qué le de parlem, cuando le diguem que la seua, el seu tancament, manu militari de Radio Valenciana va a ser una de las vergonyes más grandes de la democracia valenciana? ¿Cree que nosaltres hemos hecho un esfuerzo para aplegar a un acuerdo que suposa, en primer lugar, derogar la ley de 2013, por la cual se va a producir de manera absolutamente unilateral, de manera precipitada y a soles, para respaldar una decisión política totalmente infundada del presidente Fabra, aquella proposición de Yey que, en un temps récord, desde el 8 de noviembre, eh, fins al 27, va a tramitar el Partido Popular y va a aprobar el procedimiento de lectura única y va a aprobar además a Soles en el bots en esta Cámara, completando así la vergüenza que va a suposar el tancamiento de Radio y Televisión Valenciana. Yo creo que en aquel momento todos, todos los valencianos y valencianas, todos los demócratas, todos los que estén a favor de la libertad de expresión, de la defensa de la identidad, de la defensa de la lengua, de la defensa del derecho. ...a una televisión de proximidad, a una información que parle de los valencianos y de los valencianes... ...van rebre una patada en la boca. Yo creo que la forma en la que el Partido Popular se comportó en aquel momento... ...era una forma absolutamente irracional y solo responde a un objetivo político. El ERE que el Partido Popular utiliza como excusa, aquel primer ERE que se aprobó en 2012 con la intención de eh, reducir el tamaño de Radio Valenciana y cuya anulación por los tribunales fue la justificación que utilizó el señor Fabra en aquel momento para justificar el cierre de Radio Valenciana partía de una mentira en sus cálculos. Si alguien recuerda el informe de Pricewaterhouse de junio del 2012, que era el elemento que servía para justificar el ERE, Pricewaterhouse con muy buen criterio decía en la primera página, decía, de los análisis realizados durante los meses de diciembre de 2010 a abril de 2011 y mayo y junio de 2012 sobre la base de información facilitada por Radio Televisión y las reuniones mantenidas con la dirección de Radio Televisión, Pricewaterhouse no ha realizado verificación alguna en cuanto a la exactitud o veracidad de dicha información y, por tanto, no asume ninguna responsabilidad relacionada con este propio informe. Este era el informe que servía de base para el ERE de reducción de la plantilla de Radiotelevisión Valenciana, un informe en el que el propio autor, Price Waterhouse, decía que no asumía la responsabilidad de las conclusiones porque no había hablado más que con la dirección de la empresa y, además, solamente había basado sus datos en la información suministrada por la empresa. Imagínense cómo empezó la historia de la muerte en dos tiempos de radiotelevisión valenciana. A partir de ahí, y después de las demandas, de lo mal que se realizó el ERE, no podía ocurrir más que lo que ocurrió, que el Tribunal Superior de Justicia anuló el ERE. Y eso, contrariamente a producir una cura de humildad al Partido Popular para replantear las cosas con diálogo social con los trabajadores, le llevó a tomar una decisión por mis pistolas. Y por mis pistolas fue el cierre violento, casi, que pudimos ver en toda Europa... ...con una vergüenza más, una afrenta más a los valencianos de la ocupación militar de Radio Televisión Valenciana para forzar un cierre que nadie, nadie ni los trabajadores ni los ciudadanos nos merecíamos. A partir de aquí hemos hecho un gran esfuerzo. Hemos hecho un esfuerzo. Esta ley es la proposición de ley que viene a levantar el doble cerrojo, el cerrojo de la ley de cierre de Radio Televisión Valenciana, que además ordenaba la liquidación de la sociedad y el cerrojo de la ley del 2015 que fue para mí un ejercicio vergonzoso, eso sí que fue un ejercicio de rodillo. Una iniciativa legislativa popular que si el 29 de noviembre se consumaba el cierre de Radio Televisión Valenciana, tan solo un mes después a mediados de diciembre algunos colectivos ciudadanos empezaban ya a redactar una iniciativa legislativa popular que en condiciones muy adversas consiguió casi 90.000 firmas, una iniciativa legislativa popular que ha sido una experiencia en esta comunidad porque consiguió llegar al debate parlamentario. Una iniciativa legislativa popular que yo quiero recordar, una iniciativa legislativa popular que constituyó un ejemplo de movilización transversal de una sociedad en defensa de una reivindicación muy sentida y que fue una reivindicación que nos llevó, como les decía, a conseguir 90.000 firmas. Y en un ejercicio de cinismo yo estaba entre el público... Recuerdo, yo estaba en aquel momento donde están ahora tantas personas, que el 20 de diciembre todos ustedes, algunos de ustedes, otros no estábamos, levantados en pie aplaudiendo por la admisión a trámite de la ILP. A partir de ahí, la maquinaria del Partido Popular, en un ejercicio de filibusterismo político, enmendó todas y cada una, todas y cada una de los artículos hasta las disposiciones adicionales, hasta conseguir... Que la iniciativa legislativa popular, que la ley aprobada en 2015, en abril del 2015, no se pareciera en nada a la iniciativa legislativa popular. Los promotores de la Comisión, eh, los promotores de la iniciativa legislativa, los miembros de la Comisión promotora llegaron a plantearse incluso la posibilidad de retirar la iniciativa legislativa por la forma en la que había, se había pervertido. Pero la ley de iniciativa legislativa popular que ustedes luego hablaremos de eso ahora quieren hacer una ley muy moderna de iniciativa legislativa popular no lo consintieron porque la ley no lo permitía y, además, hubo un una auténtica utilización de esta Cámara para consumar ahora la tercera muerte de radiotelevisión valenciana, que en este caso era además se hacía extensible a toda la sociedad, señorías. Hemos hecho un esfuerzo de técnica jurídica, un esfuerzo de consenso político, un esfuerzo de generosidad para llegar a una fórmula que, no que no pone en cuestión, más que prohibiciones, levanta prohibiciones, no estamos prejuzgando el modelo. El modelo de Radio Televisión Valenciana se decidirá en esta cámara, en una futura ley, una futura ley que hará la Comisión Parlamentaria Legislativa que ha creado esta cámara, una futura ley que además cuenta con el apoyo y el asesoramiento de, de expertos de todas las universidades valencianas con licenciatura en comunicación audiovisual que están trabajando mucho y gratis para hacer esta, este trabajo de suministrarnos los materiales básicos sobre los cuales construir el modelo de radio y televisión no pueden oponerse a esta ley no pueden oponerse no pueden oponerse porque ustedes provocaron el problema, porque ustedes tienen que dejar trabajar a la sociedad valenciana tienen que respetar la voluntad de la iniciativa legislativa tienen que respetar el la voluntad de una sociedad que les ha sacado a ustedes del Gobierno, entre otras cosas, por cerrar Radio Televisión Valenciana de la forma que lo hicieron. No se opongan a esta ley, por favor. Ya hablaremos del modelo en la Comisión Parlamentaria, ya hablaremos de la nueva Radio Televisión Valenciana, pero esta, que lo único que hace es liberarnos de prohibiciones, borrar por fin... La, la indigno de la memoria del cierre abrupto de Radio Televisión Valenciana no puede ser votado en contra. Señor Subiela, ya hablaremos del modelo. En el modelo estamos abiertos. Habrá una negociación, contaremos con los trabajadores, con los afectados, con el sector audiovisual, contaremos con expertos, habrá una comisión parlamentaria que preparará la ley. Nadie le va a obligar a usted a que asuma nada. Sí. Perdón, ya terminé, nada con lo que no esté de acuerdo. Pero hoy no es la ley en la que se habla del futuro modelo de radio y televisión. Hoy levantamos prohibiciones, hoy recuperamos libertad, hoy recuperamos democracia en esta comunidad. Muchas gracias, señor Montiel.